Big, Big Apple, 3 oh, a.m. The cat, the cat Blues. Cat blues. YAH! Bye. <laughs> Dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, dímelo, mal. ¿De dónde mal? me conoce? <coughs> Tenía apagado el micrófono, mano. Que no, o sea... Mario Marker World Engine. ¿Yo? No, no, no, no. No he jugado Mario World Engine. Creo que no. No recuerdo haber jugado Mario World Engine. Si sí, jugué un Mario World... Si sí, jugó Mario World que era... Era... Un... Jugó Mario World que era un... Un... ¿Cómo se llaman estos? Estos es Hackroom. Un Hackroom, sí, jugado. En el canal de YouTube tengo varios de Hackroom. Tengo unos Hackroom que son juegos modificados. Que lo, que lo modifican y los lo, lo cambian. Le agregan a Sony le agregan a otros personajes. Eso sí, tengo. Me conociste de Kaizo. ¿Qué es Kaizo? No sé qué es Kaiso. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿O, o quién es Kaiso? No, no, lo no lo diferencio. ¿Qué es? ¡Uy, mira una pizza Joder, de golpe. <risa> Pero me sigues en cual canal? ¿Me sigues en Twitch o me sigues en YouTube o dónde? Oh, alguien. No recordaba que esto eran de alguien. O sea, ¿me sigues aquí en Twitch? ¿Me sigues en YouTube? ¿Dónde? Te... Tengo uno, tengo, en YouTube tengo unos cuantos videos que se han ido virales. Y han. han mucha gente realmente. de rendamos. Que te mueres, por favor. Por favor, que te mueres ya. De este otro fallo que vive en las cantarillas? Adiós, amigo. Adiós, amigo. Adiós. Adiós. Adiós. No se nada como el de Rider. Ya llegamos al Tecnodron. Ah, creo que de aquí que mandan a, al pasado, creo ¿no? Después de este mundo que hagamos al pasado por eso que, que tú gastas en el tiempo Creo que es otra referencia ¡No manches! ¡Indecentes! ¡Coño! Ya te acordaste de dónde, de, dónde, de dónde es, de dónde es, dónde es, Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. hay un clip de Super Mario World con los personajes de Sony en YouTube, sí, tiene miles de visitas. Es un clip, es un, es un short. Uy, los me que en el canal de YouTube en el canal de YouTube puse una encuesta de qué juego qué otro plástico quieren jugar. Tengo que hacer de la otra parte ese clip porque es que gustó pues, demasiado y tengo que pedir perdón, sí tiene Sony tiene que pedirle perdón a Yoshi porque lo abandonó entonces Yoshi tiene que ahí sabes hacer ese clip de oh mira, todos se cubren ¡Oh, qué interesante! Son otros soldados. Entonces yo sí tiene que pedirle perdón. Tengo 40 niveles. No manches. Yo andaba jugando Super Mario marketing en Game. Es un fan game. Sí, el que, el que yo jugué era un fan game. Joder, pero el famoso ya en, en Mario Maker. Yo, no yo no tengo forma de jugar Mario Maker. Pero sí he visto, yo no yo no podría, güey. No podría jugar esas cosas. Mario Maker es otro nivel. O sea, ese, ese juego tiene unos. Eran unos mundos que son increíbles. Mario Maker está ahí poniendo un placer gratis. ¿En serio? ¿En serio? Mario en que Nunca había escuchado eso. ¿Pero ese es nuevo o qué? Que duro, ¿verdad? Ah, vale, vale, vale, vale. Ahora sí. Pero es un f*** game. Eh... Pero ese f*** game es... Eh, o sea, es un programa que puedo jugar los juegos de Mario Maker por emulación. ¿Es así? O solamente un específico. Hasta ahí también. game creado 2019 y de murió este año vale. habrá que buscarla eh. ah vale vale puedes crear niveles mundiales o publicarlos Pero se cerró el servidor ah no sabía ¿no? No, pero sería divertido, sería divertido eh, hacer un video de, de ese sistema y, de, y crear un... crear, crear un fan game en vivo, o sea, en stream o, o en un video, crear un fag game Exactamente, crear un fuck game en Discord, no sé Sí, sí, lo vamos a, algún día no lo vamos a jugar, 100%, me interesa muchísimo la idea de poder crear un mundo de Mario, que nosotros mismos lo creemos y lo publicamos ahí mismo en la descripción para que la gente lo juegue. Joder, el destructor. A ver ¿cómo, cómo. Joder, si se cubren, no lo, no lo puedo mandar para allá. ¿Qué pasa, chico? Déjenme mandarlos para el... por favor no cubrirse, eso no, ah, gracias por el guy, hola Rosef, bienvenido Rosef, Espy gracias por el guy, eh, pero bueno pibe, Espy bienvenido, gracias por el follow, a todos, no sé de dónde. Buenas noches. Hola, Espys. X-Dragon, gracias por el Shell. Bienvenido, buenas noches, chicos. Hola, X-X-X-Dragon. Joder, que tu tío. Hola, mira, yo soy el primero. perfecto, perfecto. <ríe> Es que tenía mucho, tenía mucho que no que no, que no hacía stream, estoy haciendo stream últimamente otra vez. Es que, nos, es que estos tíos se ocurren demasiado. ¿Qué ¿De dónde vienen humanos? Coño, ven, agárrate. ¿De dónde vienen esos humanos? Espera que. Que se cubren demasiado estos. Espérate. Coño. Yo creo que no fue una buena idea ponerle tonal Pibe, gracias, bro. Siempre apoyándose, pibe. Pibes de uno de uno. Pibes de uno de uno. Ese tío va al fin del mundo y dice, eh, vení. Vení a conocer a este chico, amigo mío. Vení, que es buena persona. Ah, por cierto, pibe, ya tengo, ya terminé... Eh, ya, esta semana monto los cristales de, de la mesa para... Joder, ya tengo en eBay también la, el cable de la cámara. Y monto los cristales esta semana de la mesa para mudarme para el nuevo setup. Ven acá, carajo. Para por fin ya ponerle todo como, como va. Hermoso. También le cambié el lente a la cámara. Comprar un nuevo lente también para la cámara. Lo que me va a faltar tú sabes, los accesorios de atrás. Coño, pero se me fue la oportunidad ahí. Ya viste que ya casi sale el gasto ball. Eso va a ser un desastre, hermano. Ese de Ball. Ese primer día, aunque no lo tenga, te lo juro, no sé si voy a, voy a ver un streaming en vivo de alguien jugándolo. Porque tú sabes que lo primero, el primer día o el preestreno, eh, seguramente lo tendrán pocas personas, obviamente, por lo de. Tú sabes, por lo de influencia y demás. Pero eso, eso va a ser un desastre, ese, eso de gato bueno, el primer día, Este Eso de es, este mes de, bien, trae un montón de cosas interesantes de, en videojuegos. Pero por favor, ¿quieren descubrirse, niños? Este no, este me que viene... Eso viene, viene terrible, ese. Coño, pero ¿cuánto se cubren estos tíos? ¡Muévanse, Avance, muévanse! tu torto mantiene muy alto. All cool. Tato. Vengan, vengan, vengan, vengan. Pendejos. Me tienes muy alto tú. Pibe, ¿qué has hecho, men? Mira, no ha cogido ninguno ahí. Viendo los dos de frente ¿eh? Ese Corre ahí. Se pare Guayón. Cogí ahí. Cogí ahí. Falta uno. Agáralo. Thank you. ¿Uno más? Se daba como uno. Gracias. Diablo, pues no hago lo que tampoco. <coughs> A ver. Está ah, bien, entonces somos está taggers. Ese era el último, ahora es que no vamos a parar el pasado. Año 2500 era prehistórica. Empieza el problema. Joder. Mierda. En serio. Pero a, pesar de los años, se... a pesar de los años, se sigue viendo bonito este juego. Me gusta. Venga, cobrete, sí. Venga, cobrete con tu porquería. ¿Qué ahí? Claro, no, denme entre todos. Así que estamos ustedes grupos que pueden ganar es increíble que todavía un juego del, del año 99 le ganen mecánica a juegos 2022 increíble cómo se siente más se siente tan cómodo jugar estos objetos clásicos donde el control funciona perfectamente y solamente es muy muy sencillo para arriba para abajo hasta el diseño del personaje ¡Ey! ¡Los con negro! ¿Estos son como unos tigres de piedra? Bueno, no son cacos negros, pero lo dan muy duro Me acuerdo yo porque explotaban, ¿no? Son como de piedra, ¿qué va a ser? Ya, tengo el hombro más fuerte que el de ellos ¡No joda. No jodas, soy la Real Tortuga. Gracias por. ¡Ey, ey, Bomberman! Te lo pegó tu amigo, no fui yo. Te lo pegó tu amigo, no fui yo. ¡Slow Power! ¡Te dura como 5 segundos! ¿Esto, tigre? ¿Yo tienen la bomba y se embalan a pelear humanos inservibles aunque no sé qué, qué razón porque serán robos porque los humanos no explotan yo no explotan bueno los humanos explotan con ayuda de bo mierda ah tienen su yo sí, aquí verdad ¡Ellos tienen su Yoshi personal! Venga, o sea, tenemos que acabar esto. Por lo menos con dos personajes. Dale, dale, pibe, que estaremos por aquí, broda. Gracias por todo, men. Dale, dale, dale, estamos por aquí. Vamos a dar un par de horas hoy, tranquilo, aquí. Temprano todavía. A ver. ¿Qué es esto? Ah, una tortuga prehistórica. Uf. Pero fuerte la prehistórica esta. Yeah. Oh. Fuerte, hermana. ¿Qué va a ser? Hay que agarrarte saltando, ahí hay que quedarte en el aire. ¿Qué va a hacer? Salta, ven Salta aquí en el aire que quedarte, mi amor Ahí hay que quedarte, en el aire En el aire, ¿en el aire hay que quedarte, tiguerón, entonces Salta, ven Da vueltica como Canon. Creo que no te crees que tú fuiste la imperación para que Canon dé esa vuelta. Yo creo que Canon salió primero. Tú copiaste a Canon como tal, como. Joder, pero. Esta muchacha resuelve, eh. No y ya da duro. Mira, ya. Está bien el algoritmo. Bueno, el algoritmo ya resuelve sí. ahora está más rápida. Dale para arriba, ven, salta mierda, mierda, mierda, muchacha, pero tu mamá te ha buscado. Que no pasa tan duro, muchachos ¿sí? Mira, no le da ahí Con la dimensión Salta, ven Salto o sea, Aquí ven, salta Ariguayo, ven, salta Mira, me, quedó me quedé golpeado en el aire, por eso coge que no pude agarrar. Salta, ven, salta. No te pongas así, bebé. Bebecito. Salta, bebecito, ven. Ven acá. ¿Y te queda todavía? Ah, no, ya. Coño. Este tipo, estaba ahí, sí, sí. Pero hay un problema si he pasado por pasado y, y mató a su antepasado. Eso puede ser problemático para el futuro, ¿no? Gullen Antes de Cristo. Oh, un barco. Me parece que parece a Don King Kong. Hmm. ¿Sacan estas espaldas, ¿De dónde sacan estas espadas Mira. Mira. Mira. se Boomerang, bárbaro? Boomerang a los 1900, no estaba cangre. Estás de tu cuenta, bárbaro. Mierda. Están a todos formados aquí. de quién será ese barco que está atacando este barco enemigo? ¡Me Cuidado, ¡Cuidado! Los Robin Hood. Bueno, llegan los ¡Cuidado con los Robin Hood! canalla en el aire mi cangre mi cangre en el aire mi cangre sí. esta bomba fue tu amigo que la tiró con su boomerang. ¿Tú no me prestas, boomerang no se vayan el yo No se vayan, un ejemplo un ejemplo un ejemplo y yo lo y yo lo de un ejemplo está listo tigre está de un de un ejemplo Eso pensé que tu bomberán iba a seguir del algo. Y iba a morir. Ya me da tanta ya No me entra, papi Oh, loco soy vivo vivo para acá atrás que ustedes están muchachones. ¿no? Oh, pero por los muchachos, pero déjame moverme, que es lo que se pasa. ¡Wow! ¡Por ese pada! ¿Qué fue que te la apretó, Don Camaclow? De ahí porque esa espada tuya era como muy agresiva. Carajo. La espada tuya está Don Khan Don Khan MacLeod te separa. Cuidado con ese látigo, ¿eh? Eso puede dar a notar cosas extrañas del pasado. Estoy con un látigo. Espérate ahí. No te muevas. Ahí, derecha. O se la fueron a yo mismo después. Parece que al final se la fueron entre yo mil. De un lagarto creo que es un tren que corra esto me parece me, me, me parece mucho asunto en brider pero no es no es alter pizza o sea se ve más bonito que con rider te vayas a morir solo. ¡Hey! ¡Oh! Dios mío, me estoy sorprendido. Vaqueros disfrazados de, de de vaqueros. Esa arma la usó en la película el ninja asesino. Y que no sé qué hace un, un soldado en el pasado, en el viejo este, con un arma de ninja asesino te puedo decir. Otra, oh mira, en el pasado tienen barras de de metal, imagino que son las barras del tren. La barra de, del camino del tren. Le han quitado las barras al camino y lo han usado como arma. Muy interesante. Sí, ¿por, qué no he, ¿Por qué no he de caerme en varios flares de Asensi? Claro que sí. ¿Por qué no? ¿Por qué no, amigos? ¿Por qué no? ya con arma moderna aquí es justificable porque ellos vinieron para el pasado como vine yo o sea que las armas que ellos han traído es totalmente justificable, ¿qué es esto? Por favor, vengan aquí arriba por favor, para que exploten ¡qué bien! bueno, también niño, eso te puede hacer daño en un dedo esa lanza granada, te puede agarrar machucarte el dedo con esa vaina Ustedes como que eligieron la, la carrera equivocada. Ustedes ustedes son, futbolistas, enemigo, hombre de roca. Eligieron como la carrera equivocada. Wow, ese es, es el mismo cubo 20 veces. Bueno, ya cambió, ahora está plano el cubo, pero era el mismo cubo 5 o siete veces. el lagarto que la trompada, ¿no? Joder, qué golpe. Una buena animación para cada enemigo. Este enemigo me recuerda al de Megaman. Mega Megaman hay uno, lo único que en el de Megaman. Parece que después que salió de esta pelea aquí, recibió unos golpes. Creo que se cayó del tren. Y después de caerse del tren, pasó a ser rescatado por un doctor que inventaba cosas y lo convirtió en un robot que fue después fue usado un Megaman que es el primer enemigo de Megaman creo que Megaman X que es un lagarto eh, robotizado que le salen de los hombros las pipas de todo o algo así Una dimensión alterna, pasó eso. Es, a mí me gusta eso. Que, que hay animaciones que solamente lo, te la hacen en un enemigo específico, como esa que, mira, ahí, ahí está, ahí cayó, se maltrató. Vino el doctor de Mega Man, lo salvó y lo convirtió en lo que, en lo que es. Eso es la verdad. Pasado, he caído ahora otro otro nuevo universo. Oh Fcero, ¿dónde estás? Esto es muy Fcero, muy Fero. Bueno, no es muy Fcero, es Fcero literal. No recordaba este mundo. Muere no mijo. Cuidado con el capú. No sé. Me cayó. Mira, es puro F0. Es puro F0. Una ciudad ¿Qué es esto? Bueno No sé qué es eso, pero lo estoy cogiendo eh. Oh, ¿se perfil ahora Pero es que no le puedo dar Joder, por suerte la patineta Por suerte la patineta es automática ¿Te imaginas que tenga yo que doblar y hacer toda esa muchadaña? ¿Por qué mis pies están totalmente al revés? Bueno, ahí se ve mejor. Al cambiar de perspectiva ahí. Ahí viene Crank. la crank no sé cuántas veces peleó con él pero esta es una de ellas pero caramba caramba qué te pasa quedaste conmigo aquí muriendo oh el golpe, el golpe Quédate quieto, mi amor, la voy a matarte. Quédate grande, en mi vida. Okay. estaba wow, por la Bueno, se le fue. Creo que él, él, él consigue otra vestimenta, pero... ¿Qué es esto? Año 2100. ¿2000 cuánto? Ah, no lo puedo ver ya. Es un año tecnológico te también. Estoy en un planeta desconocido, matando enemigos conocidos. Quítate. Quítate. ¿En serio? ¿En serio, amigo? Se teletransportan, eh. Esta vez los niños se teletransportan, eh. Quédense ahí. De golpe, igual. Vaya, coge pantalla Coge pantalla, mijo favor <risa> esa era la mejor parte Esto yo nunca, nunca entendí cuál era el mecanismo oficial de mandar a la gente para la pantalla porque creo que era para adelante o para abajo Mira, mira que animación, no no ves esa animación de quemarse los de pies. Pero estos este, amigos son los que más armas consiguen. O sea, ellos tienen como algunos Han sacado como unos 5 diferentes armas. En los diferentes mundos. Mira esta arma, tampoco la he visto. Esta es rayo láser. Que hará esto. Él no lo voy a matar para que me enseñen que hace ese rayo láser, por favor. Por favor, me enseñen que hace rayo láser. Ok, me lo pega. Oh, se viene otro puta, vale, gracias. Si sí, era que quería saber lo que hacía el rayo Ya, ya lo vi. Pueden dejarme en paz ya, por favor. Gracias. Sin querer. Bueno, pero, bueno pues. El hijo tuyo. El hijo tuyo. ¿Qué fue que pones? Tratan de morir. Órete caracaballo. Oh, destructor. Cranco, su segunda versión. Creo que esta versión está muy pendeja, caran, oíste. Sí, esta versión está muy pendeja tuya. Sí, sí, creo que está muy pendeja esta versión. Si sí, no cambias el modo de operando y de, esta, de, este, de esta supuesta nave espacial. Está muy pendeja. te doy, ah que estás muy harto, ok. okay aquí, sí. Yo soy tu que aunque sean 600 los y todo eso. A ver si te ayudan, porque está para Paraguay, esa versión tuya, mamá. Acá que sean 600 los de eso, a ver. Bueno, ya se pone interesante. Ay, ah, faltan todavía el mundo de los perritos, donde hay perritos de estos, que son una zozobra. Hay unas cloacas de unos perritos, que hay perritos de estos. No son de esos, sino como unos perritos robos. Que son una zozobra increíble. ¡Cárate! que este pariguayo pero es tedioso ok que no que no parece muy difícil pero ya como que coge la señas cran ¿eh? si sí, ahora manda a la y desaparece Pues nomás viene pasa, déjalo y se va. Oye, hey, caramba, estás hartando, oíste. serio? O sea, esto ya, ya me va a andar. <tose> Ey, con, con, con el mejor. Es que hay destructor, el último. Con una evolución. Mierquina. ¡Oh! Ah, pero tiene un poder del tiempo. Miel, espérate, destructor. Espérate, espérate, mijo, espérate, espérate. Tú está como muy rápido. Y ese poder del tiempo, bárbaro. Mierda, consiguió como. Mierda, el tipo controla todo el elemento: agua, fuego, tiempo. A ver, ahí tiro fuego. Fuego por aquí. Aquí tiro tiempo. Hielo para arriba. Tiempo, hielo y fuego. Ahí está, congelado. Fuego quemado. Fuego quemado. El tipo de la vaina. Espérate, destructor, está muy salvaje. Déjame darte, por, por lo menos. Por lo menos, déjame golpearte por lo menos. Wow, destructor, hay que ir el mejor. bien chiquitico quédate Ben quédate Ben muérento en mi espada sea poderoso tu eres morir ya de tutor por favor si ay dios mío en chiquitín ¡Ah! chiquitín ay por dios de tutor en serio ya dame banda Mira. Opa, opa, opa, opa, pa, el destructor. ¡Opa, opa, opa, opa, opa, ah, que se se van a la Torre Infer. Ok. La pregunta es, ¿qué hace Splinter ahí en la ciudad? Caminando como que no ha pasado nada, una rata que camina. ¡Go Power! ¡Go Power! ¡Chimono! ¿Qué pasó? Leonardo. Ah, que okay. ese es como el. No sé, el, el final. Este es el final. Ya este no está jugando. su este es golpe, este ahí. A ver. Michael Angelo. Okay. Este es el del palo. Rafael Donatello, Donatello Claro que sí, Donatello. El de los... Rafael. Bueno, Cabrino Nil. Abril Nil y mata el Sprinter. Y los enemigos no los van a enumerar. Esto normal, ¿cómo se llama? Fos Soldiger. Eso perros yo no lo vi, o sea, lo vi muy poco, Mouser Lo vi muy poco. lo recordaba más intenso antes. O sea, recordaba como que habían más Stone Warrior los que tienen como 50 armas. Claro, que es. Más mal agregaron, fueron a, fue a, fue a esos Buster. Stockman. Este fue un experimento con, con una, una, una mosca. Es un científico que hacía experimento con mosca. ¿eh? Este no sé. Este creo que es lo mejor que chivo del huevo. Yo no lo he visto. Metal Gear. No, no lo recuerdo. ¿Qué es lo que están es es en el mini también? No me acuerdo bien es solamente de los muñequitos, pero el muñequito le brilla con ratas Ah, tu ves, se llama Rat Si, sí, tiene como un viaje en ratas, el muñequito Como que domina las latas o la que se yo Estos son conca y, caja y raza, estos son del juego Estos, no, yo, yo no me recuerdo bien si estaban... Ah, no, no, creo que fueron la primera versión de Jerokozu Vivo o. Slash la primera versión de los y Vivo creo que eran esos dos. Está los y Vivo que tiene un flow mala que Viaja. obviamente Kroan el destructor completaron el, el training la que no me bloquean una madura o algo por favor